Mordecai y Rigby están limpiando el techo de la casa, en eso se encuentran un cassette de música de una banda que era la favorita de Rigby, al principio le pareció una basura, pero se obsesiona con la música y no puede sacársela de su mente, y como a Mordecai ya está harto de que la cante a cada rato, lo pone a oír su música favorita. Espera, espera. Pero no funciona y después de intentar varios métodos, Brigby le empieza a salir la música desde el interior, entonces se van con skips pero él no sabe qué tiene y le recomienda descansar, en sus sueños saca su música de la mente y por fin deja de cantarla, pero aparece un cassette fantasma y los sigue por todas partes, hartando a todos con su música, Mordeca dice que la mejor forma de deshacerse de él es hacer una canción pegajosa, todos se unen cada uno con sus instrumentos a una especie de batalla para saber cuál suena mejor, cuando están a punto de perder ya. Llega Benson para ayudarlos tocando su batería y así vencen al cassette fantasma, aunque Rigby se le pegó la nueva canción, fin.